Señores, por fin ya está confirmado de la gira del pueblo. Llega mañana aquí a San Francisco. Romeo Santos, que se ha casado con la gloria en cuanto a esta magno evento, como dicen, totalmente gratis. La gira del pueblo, luego de que el jueves anunciara suspensión de concierto, la gira del pueblo de Romeo Santos que se debía realizar en la ciudad de La Vega, se confirmó que el artista irá a la ciudad olímpica y que va a seguir con la gira, como está planteada. Por, por la lluvia fue que ayer la, la suspendió en La Vega, me parece. Mientras tanto, se ha publicado a través de las redes sociales sus imágenes, donde se observa cómo estaría montando la tarima en el parqueo del complejo deportivo Juan Pablo Duarte de San Francisco de Macorís, donde presuntamente estaría presentando el bachatero este fin de semana. Mírenlo ahí. ¿Eh? Miren cómo está quedando esa tarima, Dios mío, ¿eh? qué lindo. Eso es en la esplanada totalmente gratis de Romeo. Claro que sí, mi hermana me dijo ya que para allá vamos... Eh. Va, vamos para allá, Margarita. Claro que sí, vamos a ir para allá. A, hay, hay que ir temprano, hay que ir temprano y bien cómodo. Bastante temprano. Sí, porque... Ya yo estoy preparada con mis tenisitos ahí. Que... Y... <risa> porque <risa> hay que estar parado, ya tú sabes cuántas horas. Pero nada, voy a ver si le traigo un videito, si... Mi teléfono con la memoria me ayuda, un ching ahí. No, no, porque, no porque va, ninguna fui. memoria va a dar mañana <risas> de mujeres con, con, con esos videos y esa foto Porque a partir de las 5 de la tarde me parece que va, que va a estar Romeo Santos en San Francisco sí. de Macorís. Y eso es algo que me gusta, que es temprano, porque de noche como que no soy muy, muy así. Que se ve como estos show de noche, porque para mí siento que es un poquito más ya peligroso. Tú sí, sabes. sí, y esperemos en Dios, a la, a la ciudadanía que vayan a darse cita, tranquilo que eso lo va a ver todo el mundo, que no hay que alterarse, ni, ni en ninguno de los conciertos se ha armado una trifulca, no podemos ser lo primero. Yo espero que no, que se porte muy es bien. Eso es un favor de parte de Romeo para todo San Francisco. Claro, un el, regalito. El venir gratis aquí. Cosa que otros artistas no, no han podido hacer. Todavía el no. Tarde como, como lo han criticado Juan Luis Guerra, que no ha podido hacer ningún concierto como así gratis. O sea, sí. es el primero, Romeo, un artista que para usted ir a un concierto pagando, tiene que dar brega. O sea hacer todas sus cosas a su tiempo, porque es un uh -huh. artista muy querido y muy pegado. Sí, con estos tours también que son demasiado caros, claro que para que... tú desplazarte a otro lugar. Sí, son muy caros mira. y nosotros mira. lo vamos a tener gratis mañana, si Dios uh -huh. así lo permite, que estaremos todos por allá dándonos esa bachatica que Con Dios que mediante, amanian. porque a mí me encanta. Sí, mira, y Romeo eh, estará como en familia aquí, porque usted sabe que el diputado Franky Romero fue su es su mentor, por mucho tiempo, cuando eran aventuras. Y aquí se va a sentir más acogible. ¿Tú sabes qué yo espero de este concierto? Bueno, no... O sea... Como que entra de sorpresa y Nati Natacha y, y canten ay, ay, ay, la mi mejor mi... versión de ay, mí, señor. Ay, Esa canción me, me mata. Flaco, yo me muero, Nati Natacha, que cante ahí. La mejor a a... versión <risas> de mí. Ay, ay, ay. Esa es una de mis sí, canciones. Sí, pero viene, viene con sorpresa. Dice que viene con sorpresa. Ah, en yo todo, espero. En, que... todo lo, en, en todos los conciertos que ha hecho, eh, ha llevado artistas de renombre como sorpresa, así. Y esperemos que mañana aquí. Hay mucha gente y muchas mujeres que no van a dormir porque son fanáticas Van excesivas. a estar ahí desde las 7 de la mañana, señores. de Desde las 7, 8, 9, usted va a ver gente en el estadio con su sombrillita, tranquilo, esperando esa hora que llegue. Con su... ya ustedes saben, con su desayuno y su comida ahí. Y...